Hola, buenos días. Eh, muchas gracias, señora vicerectora. <coughs> gracias, Ana Vega. Bueno, se ha producido ya una primera innovación en este encuentro y es que hemos sustituido la mesa por eh, sillones cómodos rojos eh, en los que, y a partir de los cuales eh, dialogar y conversar. El ángulo no me deja ver eh, a todos los... Eh, del vértice oscuro, eh, pero eh, en cualquier caso, eh, como ya les han dicho, bienvenidos, bien, bien hallados y espero que estas sean unas jornadas eh, de máximo interés. Me corresponde a mí, no sé si por azar, cada vez creo menos en el azar, pero hay algo de azar en esto, me corresponde a mí eh, y de, también de intención presentar a los dos ponentes de, de, de la conferencia inaugural. Eh, el vínculo que nos une desde hace más de 40 años eh, tiene que ver con una larga y dilatada historia de amistad y de encuentro eh, a lo largo de estos años. Encuentros que ha, nos ha vinculado personalmente, también intelectualmente, y desde luego nos ha permitido disfrutar eh, de una hermosa y larga amistad. Pero, eh, además de eso, eh, es decir, son amigos míos y yo los celebro, y celebro estar aquí y compartir este momento con ellos. Eh, son eh, dos personas que se han caracterizado por su compromiso, por su calidad, por eh, la intención de eh, introducir en todos sus trabajos y a lo largo de toda su trayectoria una voz crítica con el pensamiento, con el conocimiento y también con eh, el mundo de la educación. Juana María Sancho, en la actualidad, catedrática de didáctica y organización en la Universidad de Barcelona, desde la que desarrolla una intensísima labor eh, de dirección eh, de proyectos, de dirección de investigaciones, y lidera, eh, también ha liderado y sigue liderando, eh, eh, un grupo de investigación que en la actualidad se llama Esbrina, Subjetividades, Visualidades y Entornos Educativos Contemporáneos, que también comparte con Fernando Hernández. Eh, de la trayectoria de la profesora Juana María Sancho, eh, añadir que eh, tanto por sus publicaciones como por sus contactos a lo largo del planeta, del que ya cuentan con una al menos una vuelta al mundo, eh, no sé si se producirá la segunda, yo espero que sí. Eh, contactos en el mundo latinoamericano y en el mundo anglosajón que les han permitido introducir en nuestro país y a través de la investigación y del trabajo crítico una visión eh, eh, diferente, un discurso distinto, una manera eh, mucho más amplia de enfocar los problemas, de enfocar las temáticas que han ido abordando. Ellos publicaron hace tiempo un pequeño libro, no pequeño por el contenido, sino pequeño por la... que se llamaba eh, Para enseñar no basta con saber la asignatura. Y era un libro que estaba dedicado fundamentalmente al profesorado de la enseñanza secundaria. En el momento en el que lo escribieron, año 89, si no recuerdo mal, eh, el libro fue una convulsión en la comunidad educativa porque eh, osaba eh, decir al profesorado de educación secundaria que para enseñar no basta con saber la asignatura, hay que saber algo más, un poco más, algunas cosas más. Claro, esto... Eh, creó una cierta incertidumbre eh, en torno a lo que hasta entonces se venía entendiendo que era el perfil de un docente de educación secundaria. Y rompió un discurso eh, legitimador de un perfil, de un modelo de perfil de docente que hasta entonces venía imponiéndose en ese ámbito de la educación secundaria, pero que también tenía mucho que ver con el perfil de los docentes de la educación universitaria. Hoy ese libro, que en su momento escribieron juntos, eh, sigue siendo una llamada de atención, no sólo para el profesorado de secundaria, sino para el profesorado en general. El mensaje explícito y directo del título del libro simplemente nos llama la atención con respecto a que eh, enseñar no es solo dominar y saber el conocimiento. Yo escuché de algunos compañeros, amigos y catedráticos de, de esta universidad, he escuchado en varias ocasiones decir que para ser un profesor universitario lo que hay que conocer es bien la materia y ya está, lo demás ya sale solo. Esa eh, creencia, y no solamente creencia, sino también convicción, eh, sigue de alguna manera latente en, en, en el mundo de la enseñanza universitaria. Por eso es importante que ellos estén hoy aquí, que ella esté hoy aquí con Fernando, eh, para decirnos eh, cómo se entiende hoy y qué perspectiva es la que hoy tenemos o debemos tener o podemos tener acerca de la docencia universitaria. Bien, Fernando. Es catedrático en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, doctor en Psicología. Y eh, también ha desarrollado intensamente durante estos años una larguísima labor eh, en, en un terreno, eh, yo creo que Fernando es un hombre multidimensional, multidisciplinar. Eh, su ámbito de intervención ha, no solamente ha estado vinculado al, ámbito, al, al mundo de la educación, sino también al mundo del arte, eh, al mundo del conocimiento, eh, al mundo del aprendizaje, al mundo de la educación infantil, de la educación secundaria, con quien, por cierto, han compartido con Juana muchos proyectos y muchos trabajos. Y eh, fundamentalmente el trabajo de, de, de Fernando también ha, ha contribuido a esa mirada crítica y comprometida sobre eh, la educación y, y, la, eh, eh, y el conocimiento en general. ¿no? Eh, ambos comparten dos cosas en la actualidad, bueno, más cosas, pero básicamente dos cosas. Eh, una es el, el mencionado ya grupo Esbrina y también la red eh, Reunidos que reúne a eh, una treintena creo de grupos de investigación de todo el, el territorio eh, que se han eh, eh, reunido precisamente para eh, poner en común eh, aquellos aspectos relacionados con la investigación y la innovación en, en el ámbito universitario. Tanto uno como otro, por lo tanto, son eh, dos voces eh, autorizadas, dos voces excelentes, eh, dos voces que seguramente no dejarán eh, indiferente a ninguno de, de los asistentes y por eso eh, pido para ellos un aplauso y espero que compartir este rato con ellos. Gracias.